Soledad Fandiño, la nueva novia de Nicolás Vázquez. En medio de su nuevo romance con Nacho Viale, la modelo y actriz confirmada para la segunda temporada de The Ost. En que interpretará a la pareja del personaje del actor, según informa la pavada del diario Crónica. Más chimentos, en la nota. El lunes volvió de Miami Soledad Fandiño, quien viajó para buscar a su hijo Milos, que lo tenía su papá, René, calle 13. En el popular balneario se encontró con Nacho Viale y de ahí las fotos que grafican buenos momentos juntos. La actriz está confirmada para la segunda temporada de The Ost, en que interpretará a la pareja actual del personaje de Nicolás Vázquez. Tal como anticipamos empiezan a grabar el lunes próximo y también se suma Soledad Silveira, como mamá de los Tadrián Suar. Las otras figuras confirmadas, Soledad Villamil, Alfredo Casero, Peto Menaem y Julieta Nair Calvo. Arrancan con fuerza y entusiasmo. Muy feliz con los premios Estrella de Mar, ya que su hogar fue la más premiada, Laurita Fernández se apresta para un año de mucho trabajo. Hará el reality Pequeños Gigantes, en México, con Verónica Castro, Miguel Bosé, y Albertano, pero también estrenará aquí la comedia Piso de Soltero. Aún sin título definitivo. El productor Nacho Laviaguerre está armando la hoja de ruta de la bailarina actriz para que viaje al DF, y vuelva para las funciones. En la comedia francesa comparte protagonismo con su novio formal Nicolás Cabré, y ocho actores más. La idea es estrenar en la segunda quincena de mayo en la plaza, dirigidos por Daniel Veronese. Gran oportunidad para la chica Sugar. ¿Qué? Contratado por Amazon, Peter Lanzani, en el papel de Jorge Quisterpiller, le esperan varios meses de rodaje, en principio hasta el 30 de junio. Le tocan locaciones en Barcelona y termina en Nápoles. En tanto, está leyendo guiones de cine, televisión y continuará con su obra Per Gint, esta vez en Uruguay. El joven actor, por este contrato, no pudo viajar para acompañar a El Ángel, que se presentó en varios festivales, y va al de Belgrado presentado por el chino Darín y Toto Ferro. Apuesta por el futuro. Hay varias ficciones en Telefe en modo espera. Una de ellas es la que presentó el productor Quique Estebanet, el mismo de Amor en Custodia, Dulce Amor, entre otros éxitos, con el título de Vínculos Sociales. Aborda el tema de las ONG y cómo trabajan. Con idea de grabar 30, 40 capítulos. Quedó stand-by. Entonces, Estebanet trata de vender el piloto de una razón para vivir, que dirigió Alejandro Mazi, con un elenco que encabeza Jorge Marrale, Nicolás Furtado, Carlos Belloso, y Violeta Urtizberea, Berea, entre otros. Ya habló con la gente de Televisa y espera llegar a buen puerto. Habíamos anticipado que el gran Antonio Gasalla había sido convocado por Flavio Mendoza y por fin se encontraron en Carlos Paz, a donde viajó el viernes y fue a la función de Siddhartha. Lo concreto es que el bailarín-coreógrafo-productor está pensando un nuevo espectáculo en el que él no tenga tanta participación. Lo llamó y hablaron sobre la incorporación de Gasalla haciendo tres personajes de los más conocidos, y luego le comentó de una gira por América Latina. Por ahora no hay nada definido, quedaron en volver a encontrarse. Eso sí, se amigaron y se olvidaron del momento en el que Flavio no lo atendió. Está viendo el productor Daniel Comba cómo sigue la marcha de brujas, que termina en el Candilejas de Carlos Paz el 5 de marzo y el 6 comienzan las vacaciones. Se sabe que a Inés Estevez la quieren para la tira de Daniel Burman para Telefe, y Romina Ricci tiene una participación especial en la serie de Maradona como Mónica Bank. Por su parte, Andrea Bonelli se tomará su tiempo, pero nada de eso impediría que siguieran en Buenos Aires. En estos tiempos el trabajo es bienvenido. Habrá que ver si en abril llegan a territorio capitalino, como estaba previsto. Se confirmó la gira de Atracción Fatal, que produce Javier Faroni y se presenta en el Multitabarisco Mafi donde el 4 de abril estrena Un enemigo del pueblo, con Juan Leirado. Con el mismo elenco, ya que Sofía Gala, que está en el Tigre Verón, y Ana María Piccio, en el Marginal 3, pueden seguir porque las funciones irán de jueves a domingo. Arrancarían en el Gran Buenos Aires, en abril irían a Chile y después Córdoba y Rosario. Creen que en la gira les irá mejor en lo económico que en capital, donde todo está muy complicado. Es probable. Nuevos rumbos para Mariano Martínez, que está craneando su año laboral. El actor, que se encuentra protagonizando Mentiras Inteligentes, junto a Betiana Bloom, Arnaldo André y Flor Torrente y Donde hace un desnudo, terminará la temporada el 31 de marzo y, como todos ahora, tienen una gira planeada. Pero, sucede que el actor galán está viendo si la puede realizar… Ya que tiene compromisos para filmar una película en el sur y eso no lo dejaría continuar con la comedia de Joe Di Pietro, que se presenta de miércoles a domingos en el Teatro Astros. Habrá que esperar.